¿Qué onda, gente? Bienvenidos todos. Yo soy Nico y esto es Chile en Bueno, ahora sí, la idea del video de hoy es poder hablar de algo que nos suelen preguntar mucho y es: ¿cómo hacemos para trabajar con marcas o cómo empezamos a trabajar con marcas? Por ahí veis que hay muchas dudas respecto a esto. Entonces se nos ocurrió que estaba bueno, si bien ahora estamos en cuarentena y va a ser bastante difícil que alguna marca quiera hacer algo, principalmente porque no están vendiendo nada. Una vez que todo esto se reactive probablemente va a haber mucha reactivación de mercado, va a haber mucha reactivación de contenido. Y ahí va a ser donde todos tenemos que estar súper atentos para tratar claramente de trabajar todo lo que nos está pidiendo trabajar ahora. Es el primer paso a la hora de buscar una marca para trabajar es tener en claro qué le vamos a ofrecer. Sí, sí, le vamos a ofrecernos de generación de contenido, ya sean fotógrafos, videógrafos, diseñadores o promoción en nuestras cuentas y ¿sí? por ahí muchos de ustedes tienen no sé, una gran cantidad de seguidores 2000, mil 4000, mil cuatro mil el número que sea y no saben cómo acercarse a una marca o cómo ofrecerles la posibilidad de promoción de sus productos en sus cuentas entonces el primer paso es saber qué es lo que yo quiero si yo quiero ofrecerles creación de contenido o si yo quiero ofrecerles promoción en mi cuenta o las dos cosas si ¿sí? eh, una vez que yo tengo en claro esto busco la marca claramente que sea una marca que comparta algún tipo de valor con nosotros. ¿sí? Por ejemplo, para nosotros particularmente no nos sirve de nada buscar marcas que sean súper urbanas cuando todo lo que nosotros vendemos es naturaleza. Entonces a la marca le va a servir más que le ofrezca a alguien que sube normalmente cosas de ciudad, de ese tipo de lifestyle, a alguien que hace cosas completamente de montaña, porque claramente no representa sus valores. Bien, ahora el segundo paso a la hora de trabajar con una marca es mandarles un mensaje. Sí, muchas veces las marcas o las agencias que están a cargo de esas marcas nos escriben a nosotros y nos dicen ahí cuál es el plan de acción o qué es lo que los proponen y en muchos otros casos nosotros tenemos que salir a buscar estas marcas para poder trabajar. Entonces una vez que ya tenemos la marca con la que queremos trabajar y ya sabemos qué le queremos ofrecerles tenemos que mandar un mensaje. El mensaje tiene que ser corto y conciso. ¿Sí? Si bien nosotros, particularmente los argentinos, nos gusta muchísimo la labia y hablar y hablar y hablar Lo más importante es que el mensaje sea corto, conciso y claro Entonces ahí lo único que tenemos que decir es quiénes somos ¿Sí? Mi nombre es Nicolás o somos Nicolás y Sofía de Chile en ¿Qué hacemos? ¿Creamos contenido? ¿Biri, biri, biri, biri. y qué queremos hacer? ¿Sí? Si queremos hacer una acción determinada, si queremos ofrecerle creación de contenido Si queremos ofrecerles algún tipo de canje y dejarlo ahí Sí, No hace falta explayarse demasiado con toda la propuesta completa, sino una vez que nosotros le decimos qué es lo que queremos hacer... Eso también quiero salir en el video. Una vez que les decimos qué es lo que queremos hacer, les decimos que nos den un mail o les damos nuestro mail de contacto para tratar de seguir la comunicación por ese medio. Una vez que ya buscamos la marca, que ya mandamos el mensaje, ya sea vía email, Instagram, Facebook, Twitter, donde sea que ustedes tengan el mayor canal de difusión, lo importante es que sean súper claros primero que todo, primero que todo con ustedes mismos, con qué están dispuestos a aceptar y con qué no. ¿Por qué? Porque si hacemos un intercambio o un trato que no nos parece justo, esperen. Ahora sí, si hacemos un trato que no nos parece justo, después, cuando tengamos que hacer el trabajo, no nos vamos a sentir cómodos. ¿sí? No vamos a estar cómodos con el trabajo que estamos haciendo a cambio de la remuneración, ya sea un canje o dinero que pactamos finalmente. Entonces siempre, siempre traten de sentirse conformes con lo que están decidiendo hacer. Y además de eso, dejarlo por escrito. De esa manera ustedes y la otra parte se van a evitar inconvenientes. Si los dos saben qué tienen que hacer y si los dos saben qué tienen que darse, ¿sí? ya sea cantina de contenido, posteos, plata, objetos del, del intercambio en sí, no hay manera después de que haya confusiones y les va a permitir generar más lazos con otras marcas a futuro. Otra cosa que es súper importante es que cuando manden la propuesta, traten de mandarla en un soporte que sea atractivo. Sí, muchas veces si mandamos solamente las palabras escritas en un mensaje y queda ahí, es difícil que el otro se sienta atraído a querer trabajar con nosotros. En cambio, si nosotros hacemos una presentación, ya sea en PDF o con algún tipo de aplicación, que el otro pueda ver donde se ve claramente qué es lo que nosotros ofrecemos, qué referencias de otros trabajos tenemos y qué es lo que se puede llegar a hacer, por ahí se sienta más atraído o más cómodo a querer trabajar con nosotros que si le mandamos simplemente un mensaje diciendo, bueno, mi nombre es Nicolás, o contenido, me gustaría trabajar con ustedes y ofrecerles esto. Sí, en cambio, cuando nosotros hacemos todo eso a través de imágenes, a través de texto, contenido visual que genere mayor impacto, del otro lado hay una mayor predisposición a querer trabajar con nosotros a futuro. Es como que nos hace ver un poco más profesionales. Y por último, recuerden que esto no deja de ser prueba y error. Sí, van a mandar un montón de mails, un montón, les van... Uf, como que esto me hace ver la cabeza chiquitita, ¿no? Bueno, eh, van a mandar un montón de mails, van a mandar un montón de mensajes, les van a decir que no un montón de veces, hay que estar una, sabiendo que eso es una posibilidad, pero muchos otros les van a decir que sí, muchos otros van a hacer trabajos y esos trabajos les van a dar la experiencia que necesitan para poder hacer los próximos approaches con las otras marcas, negocios o emprendimientos a los que quieran acercarse. Sí, probablemente alguna vez que todo esto termine, porque todo esto va a terminar, todos los negocios, todas las marcas, la economía en sí van a necesitar reactivarse y ahí es donde nosotros tenemos que estar súper despiertos para generar el contenido que haga falta. Así que eso es todo por hoy. Recuerden suscribirse, me gusta, compartir, biribiri biri, biri, biri. Y si tienen algún otro tutorial o algo que quisieran saber, estos son tutoriales en cuarentena. Que es como una copia o no, o algo así, de lo que está haciendo el Ringland. Voy a dejar acá, ¿sí? El Ringland es un amigo de Mendoza que está haciendo cosas muy copadas para que no nos aburramos en la cuarentena. Así que nos pueden decir qué otra cosa les gustaría saber y lo vamos a estar filmando en la semana. Hasta luego.